el show del mediodía a un ingeniero geólogo que yo creo en él, realmente creo en ese señor Osire de León. Osire de León hace una explicación hoy en el show del mediodía sobre el petróleo dominicano. El petróleo dominicano, el que Apareció por un chorro el, period, el petróleo dominicano en el 1939, ya Trujillo estaba en el poder y Trujillo, aunque se describe como que, como que era un tipo bruto, de lo, nosotros llamamos bruto, pero Trujillo a través de muchas cosas está demostrando que tenía una inteligencia natural, Trujillo no se descuidó, inmediatamente le entró mano y en ese entonces... El petróleo que tenía eh, que tenía poco azufre o mucho azufre, ahí no escuché bien a Osiris de León, era un petróleo que no valía la pena. Pero era en el 39, 1939. Todavía con el caso de, de Charco Largo, de Antonio Guzmán, que una compañía le, le decía que era un que había petróleo y, y eso fue un boom. Entonces decía Osiris de León, a, atención, decía Osiris de León que el petróleo que aparece, que hasta una llave hay, que la gente saca petróleo y utiliza ese petróleo para prender todavía jumeadoras, campesinos de por ahí. Dice que el petróleo de México, el petróleo de Venezuela tiene mayor problema de azufre que ese petróleo que aparece ahí. Lo que pasa es que los cubanos, con este bloqueo americano, han inventado equipos y, y le sacan ventaja a ese petróleo que es más eficiente que el de nosotros. El de Venezuela, en cuanto a azufre, decía Osiris de León, en cuanto a azufre. Tiene el doble de azufre del petróleo dominicano. Y ustedes ven cómo Venezuela le ha sacado ventaja a su petróleo. Entonces insistía el director del show del mediodía. Entonces, ¿por qué carajo aquí no se ha explotado? Ah, porque aquí los intereses, los compromisos que hacen los gobiernos para llegar y para mantenerse en el poder son tan fuertes con Estados Unidos que Estados Unidos decide qué hagan con ese petróleo pero hoy Osiris de León decía que ese petróleo eh, están, lo están utilizando en plantas eléctricas y en otras cosas en, en Cuba que México tiene un petróleo de menor calidad y le saca ventaja que Venezuela y decía Osiris de León que casi que si él fuera a dar una sugerencia sobre dónde buscar petróleo, en vez de buscarlo en San Pedro de Macorís, dice él que por ahí por donde está Punta Catalina, Baní y esas zonas del sur, casi es seguro, geológicamente hablando, que tenemos petróleo. Pero reitero otra vez, el hecho de que aquí en el suelo dominicano aparezca petróleo, políticamente seremos una dependencia una colonia de los intereses de los países grandes o sea que necesitaríamos un presidente sumamente más inteligente que Fidel que no es una vaina fácil para ver cómo le sacamos ventaja sin hacer oposición a un poder como Estados Unidos que decide sobre la vida de nosotros pero eso del petróleo me gustó la explicación que hacía Osiris de León. O sea, somos un país rico, pero no pobremente administrado, corruptamente administrado. ¿Tú te imaginas que a esta altura del juego, a esta altura del juego, se produzcan discusiones públicas sobre si se quita el barrilito o se le baja un 50% el barrilito, como dijo nada más y nada menos que el señor Presidente? y que una, diput una, una senadora que se hizo famosa por la boquita que tiene faride fa, fa, eh, Raful, Raful, gracias a mi hermano Chano que me corrige cada rato lo Fadul, Raful, porque se pasó como diputada con una boquita aparentemente revolucionaria, pero la tigra se sacó el premio y, Senadora, yo nunca he creído en esa muchachita. Para mí es like, una vaina light. Aprendió el lenguaje que le cae simpático a la gente, pero en el fondo, pura. Así, en el fondo, pura nada. Vaina que aquí, por un problema de lenguaje, tú mantienes un discursito, pero ya la muchachita ya llegó a senadora. De ahí lo que le queda, ¿qué será? Presidente de la República. Entonces ya le está saliendo, como dice Pepe Mojica, que los puestos no hacen que nadie cambie. Lo opuesto lo que hace que descubra lo que realmente tú eres. Y yo siempre creo que esa muchachita es más, más vaina de televisión, más una chulería, una vaina, pero que en el fondo, bla, bla, bla. Mírala ahí. Ahí dice ella, que no, que el barrilito tiene una utilidad. Señores defender el barrilito públicamente es una rastrería legalizada porque que el barrilito no, no, no está explicado que se justifique que un diputado o un senador para mantener la fama no mantener la fama no ser admirado porque defienda un criterio, una doctrina, una ideología sino que su fama en su pueblo es a fuerza de un dinero que se le roba al pueblo para que ese diputado regale caja de muertos, eh, de receta y haga creer que él es un santo, coño. Ahí hay diputados que tienen 30 años y 20 años a fuerza de repartir, de regalar, de ayudar. Y oigan una cosa que le digo, ayudar es un pecado solidaridad es humano. Ayudar es una vaina de que yo te ayudo para que tú me devuelvas. Ayudar es echarle el maíz a la gallina, pero la gallina tiene que romperse casi la naga para poner un huevo y dárselo a que le compra el maíz. Así son los políticos. Te dan maíz, pero tú tienes que romperte el culo para darle el huevo. O sea, que tiene que realmente devolverle. Entonces, el barrilito es una vergüenza que públicamente, salgan diputados, mira como ese eh, Antonio Marte, ¿sabe lo que es ese sinvergüenza? Un hombre que ha hecho un capital a fuerza de barrilito, barrilote, rosa que dice que su fortuna pasa por encima de los mil millones sin nunca haber trabajado realmente sino viviendo de esas habilidades de pendejada como el barrilito. Un hombre que es senador de, de Santiago Rodríguez y todo el mundo sabe que ese señor no sale de la capital. Un señor que cayó preso y lo soltaron porque supuestamente se enfermó y lo metieron preso por robo. Y hoy es senador. Y se si atreve públicamente a decir que el barrilito hay que mantenerlo. Un maldito hombre que tiene miles de millones, que puede financiar lo que él quiera comprar, lo que él quiera regalar. Entonces, ¿cómo es posible que en esta sociedad eh, se esté discutiendo a nivel público, sin darle vergüenza a esos desgraciados, la defensa del barrilito? La, el, el barrilito es un robo, el, bar, el barrilito es una inmoralidad. Lo único que sabe es que cabe un chin... Es un salario que tiene que tener el diputado, pero todo lo que es diputado con policías guardianes, choferes, dos choferes, con tarjeta que se la paga el Congreso, eh, un restaurante que consume muchísima porquería y aún todavía públicamente se atreve, pues entonces realmente yo no veo esperanza en este país honestamente, que no veo ningún tipo de, de esperanza. Eh, por eso, pero todo esto, no crean ustedes, que eso de que los diputados defiendan rastrería, defiendan ese tipo de, de vergüenza, públicamente, sin darle, sin darle nada, ninguna vaina, eh, sabiendo que es un robo, eso del barrilito es un robo, es una forma de ellos congraciarse con dinero del pueblo para hacer creer que son buena gente. Y si en caso lo regalan en caja de muertos, en receta, ese no es su naturaleza. Ellos lo que están es ayudando para que el que le den una caja, la familia entera vote por él.